¿Dónde estamos? te llamas, La camioneta está en Chile. Nosotros estamos en Argentina. Saludos a nuestros hermanos argentinos. ¡Oh! oh ¡Esto es va a vertigo! Ahí bajando y corriendo a ver si hay un cortado. Como para probar la caída, porque si la caída es más o menos dura, podéis volar loca caleta. Y empieza a frenar ya. Esta es muy la calma antes de la tormenta. Yo siento que si entras lento, no hay problema. Hay calera de viento, está súper expuesto. Vaya de una? Oh, cabre mierda. ¿Qué pasa, mamá? Volaste sí. a la mierda. Oh, qué colgado ahí arriba. Necesito más aire. Oye, pero ahora sabemos que se puede. Oh, igual, la FUS se comió todo el pencazo. Todo. Esto es free ride, por esto no era es lo que quería, cabrón. Bueno, oh, no. bueno. Bueno, oh, bueno. Bacán, loco, bacán. Un saludo a nuestro amigo argentino que nos dejaron tirarnos un cortadito para sus tierras Qué cortado Ahora nos vamos a bajar a Chile Eso es! Oh qué rico! bien? No. ¿Oh ¿Qué pasó? Oh, quédate ahí, quédate ahí. Joder, es muy fuerte. No voy a frenar. ¿Te queréis revisar? Sí. ¿Tenía algo? Acuéstate, acuéstate. No, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui. No me voy, no me voy. Saca la mano para ver si tenéis sangre. No voy, no voy, no Saca la mano. Tranquilo, se está pasando. Saca la mano. Ah. ¿Tenís? Bueno. Ah. No, no tenéis nada. Y ah. yo un casco. Todo tierra, loca. Oh. No podía no frenar, weón, bueno. mis gritos yo tampoco de susto, voy a frenar. De susto van a estar desde arriba. Venían muy fuertes y nosotros nos relajamos un poco, weón. Bueno. se más que la chula. Se alejaron a la cresta y yo dije loco. Y acá empezó a zapatear como loco. Sí. Sí, bueno. no <risa> ¡Para el YouTube! No y Handy rodó harto rato, Juan. Bueno, si yo lo vi rodando harto rato. Me pasó cayéndose. Oh. Yo vi y Handy venía afuera de la bici. Pero está bien. Se te va a pasar. Sí, estoy sí, bien. Pero si el bueno, la ropa está limpia Arregla ese freno, huevo. Mira. Guadió el freno. No tengo freno trasero. ¡Cálmate, Richard Root! Oh, vos que ¡Qué rico, Joaquín, mira más adelante. Vale te va eso. Wow. ¿Está bien? Totalmente. Wow. ¿Está bien? Totalmente. le y pidiendo todo en un segundo. Así. Buena curva, weón. Es arma doble filo porque de repente perdí dónde está tu rueda y es muy fácil que se te salga del perante Vale, le tengo duro. Qué es endurecida esta vista. Sí, bonito. es muy endurecida. Lo siento, era una mala talla. No, no. está bien. Esto no me tinca mucha pinta. ¿Alguien quiere agüita? Candy, un saludo para el YouTube. Sigo en shock. Te sí, creo. Porque fue muy fuerte. Fue uno de los porros más fuertes que he tenido. Por lo menos no fue arriba de roca. No, weón, que hagan que hicieron la arena, weón. Tu, Tú, weón. Todo oh, no me Está Tapa punta. Moretón automático. Me hizo un hoyo en la cadera. Sangre fresca queréis parar de sacar patas? Ya. Te tengo alguna prueba que podés hacer. Si hay doblando a la izquierda, inclina un poco la bici abajo tuyo. ¿Ya? No te van a dar ganas de sacar la pata. Porque hay que sentir que la bici, la bici si se va, se apoya. Prueba esa prueba. Y me decís si te funciona. ¿Votar la atleta? Botar la bici Tip del día de Germán. Can la asunto. te la caleta, es cierto. Te dejó la pata metida en los peales, ¿no? Sí. Bacán. qué bueno que te sirvió, bueno. Funcionó el tip del día. Muy plano. Agarró el vuelo. Ahora sí, bro. vamos. Soy una vaca, una vaca pajera, la chucha. ¡Uf! Uh. Uh. Wow. ¡Enterrado de cabeza! ¿Está ahí bien? Todo perfecto. Okay. La te la compró <risa> Ahí está. Oh, Tenéis que ver eso que hice en la cámara. Bol. Volé por ahí. ¿De ahí para acá? Sí. Bueno. ¿Jani me seguí un ratito? Por Ancla, ancla, ancla Con la trasera, ancla Perfecto, ancla ¿Cuáles son sus impresiones? Un equipo completo de descenso Seguro? Oh, qué terrible, weón. El freno trasero me mató todo ¿Los pies de los pedales? Se me empezaron a salir los pies de los pedales, porque ya era demasiado el rebote, iba demasiado rápido, no podía esperar, no podía hacer nada, y de repente mi pie, hubo un pie que salió, aterriza en la rueda, cocazo, vuelta, vuelta, vuelta. Oye, ¿pero quién soy, Juan? ¡Ah! ¡No me muevan! Cuéstate, cuéstate. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranqui. no me voy, no me voy. Ustedes no saben de borrazos de cojo Ay, no me quiero. No este weón? weón, weón, me duelen los cocos y me quiere mover las rodillas. ¿Qué es eso, weón? Eso ¿Cómo hay se te ocurre? No hay que ver, weón, déjalo ahí. Ahí, que no calme. Weón, weón la si vez le, vez. Weón. le movís las rodillas, le tiráis los cocos. No, weón, no. Déjalo ahí. Ahí. No, <risa> cuando tú me levantes los brazos así, yo te los levanto de vuelta y partimos. Bacán. No no. Pero, ¡Qué valor quemado! quemado! ¡Pero oye! ¡Tú estás loco! Uh. ¡Cachar! ¡Oh! ¡Estaba oh, oh, oh, oh, oh, la parrilla! Igual, yo creo que todos si están hace así. ¿Hace bien o hace mal? Yo no sé si hace bien o hace mal no, tampoco. No sé si hace bien, yo creo que no. Prefiero andar con el freno frío que caliente, sí. ¡Wow! ¡Oh! ¡Pasa! No te frustres, bueno, estábamos pasando la el... oh, Tranquilo no, vamos, Estaba ahí, no, tan cerca a... Eso, ponte a gritar <ríe> <ríe> ¡Oh! ¡Uh! ¿Qué No esta el estado mental. Es mental. Marcos, ¿quieres probarla? Ya, probemos la bro, Prueba la cona. La cona. Creo que la primera que voy a dejar un cerro, una ICDH. Tactando frenos, vamos. Bueno, las ¿Saltos no se sienten. No se sienten? Se meten las curvas. Como para lo larga que es, pensáis que no va a doblar y doble. Igual. Claro. Vale. Está ahí la pedalía y arranca. Si es liganita, ¿cuánto pesa? Como 14. 14 no, súper ágil, luego la metí en las curvas solas y blup Salvándola oh, Recién la roguero Me caí ¿Te caíste? Sí, me dio piel oh. Agarré una champa y bueno Ahora... sí güey. Uh. Ahora sí. Llegamos todos completos esta vez. La con anda exquisito en este terreno. Sí, sí, bueno. ¡Rico, weón bueno. Ágil. Claro, le pegáis a las raíces y decís como... Ponte bien Lilianito En esa pasa ahí. Sí, buena las raíces y yo. Ta, ta, ta. eso fue Marcos con su primera bajada GoPro. Primera bajada de Chera. Llegó el momento de sacar el ron. Cómo oh, Siento cómo está. Uh, uh, uh, uh. <tose> ha. Rock. Unleash the beast Más <tose> te vale funcionar Mike Oh que hace frío, bueno ah, Brazo, brazo Que quien vale quien vale plan ahora es ponerme esto en la cabeza. <risa> dale, dale, <risa> por poquito, bueno, bueno, ¿cómo están los cabros? ¿Qué pasó? ¿Dolor? falta comida? ¿Para va ¿A vamos comer? Vamos. Argentina por y calma. ¿Quién de estos dawgineros se va a meter al agua? ¿Cuál? Nada avanzando. Nada lo para, weón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! bien ¡Oh! bien. bien. ¡Oh! a ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! hijito! <risa> <Por> <risa> ¡Ay, coño! <concho, hola. risa> <risa>